Hola, yo me llamo Marta Eloy Chichocka y es un placer unirme a esta lectura para celebrar el día del libro desde Cracovia, Polonia, donde estoy. Quisiera leer tres poemas eh, en español, eh, pero el primero también es su versión bilingüe. Se llama Żyć to czas, vivir es devorar tiempo y es un homenaje a Antonio Machado. Żyć, to czas. Co opiewałby poeta bez udręki czasu? Bez tego nieuchronnego poczucia, że rzeczy nie są dla nas, jak dla Bogów, wszystkie równoczesne, lecz poukładane w serię, gotowe, by wystrzelić jedna po drugiej, jak armatnie kule. Fakt, że musimy tak cierpliwie czekać, aż się gotuje jajko, aż się zamkną drzwi, aż dojrzeje ogórek, zasługuje na naszą najwyższą uwagę. A kiedy w końcu nasze życie staje się równoczesne ze świadomością, wtedy już jest czas rzeczywistości ostatecznej i przeczącej logice. Żyć to pożerać czas vivir es devorar tiempo. ¿Qué cantaría el poeta sin la angustia del tiempo? Sin esa fatalidad de que las cosas no sean para nosotros como para los dioses, todas a la par, sino dispuestas en serie para dispararlas una tras otra, como balas de cañón. Que que esperar con tanta paciencia a que se hierva un huevo, a que se cierre una puerta, a que madure un pepino, es algo que merece toda nuestra atención. Y cuando nuestra vida coincide por fin con la conciencia, ya es el tiempo de la realidad última y rebelde a la lógica. Vivir es devorar tiempo y esperar con paciencia a que se fría un huevo, a que se abra una puerta, a que madure un poema. En Jaque. A fin de cuentas no ha pasado nada del otro mundo, solo habrá que tirar algunas fotos, borrar algunos correos y quitar los mensajes. Porque en fin, desde el principio estaba claro que aquello no iba a salir bien. Y quizá por eso ahora duele tanto este vacío, este vacío de nada. Pero finalmente el tiempo lo cura todo. Y dentro de un tiempo resultará que eres capaz de pasar indiferente por todos esos lugares en los que ahora el tiempo se ha detenido. Y al final aprenderás de que se puede recibir sin dar, mirar profundamente a los ojos y faltar a la verdad, estar con alguien y poder abandonarlo en cualquier momento. Pero, ¿por qué llamar a eso madurar si hasta los niños saben que solo se ama una vez? y que la verdadera amistad dura toda la vida. Y para terminar, el arte de vivir. Hazte un rollo de papel higiénico, dos velas, cerillas, cuatro cajitas de alfileres una pluma, un cuchillo, algo de dinero, de tres a cinco metros de cuerda, un tarrito de plástico con tapadera, una botella de un litro de agua, no te olvides, toma el silbato. Un envase impermeable de bizcochos o galletas guarda todo durante unos años en la entrada o cerca de la ventana del dormitorio y ruega cada día para que nunca, nunca, nunca, nunca jamás sea necesario utilizarlo. Muchas gracias.